Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato pasándonos Premium 5 Ya he puesto los puntos de habilidad ya he puesto los Spark vamos a por este nuevo aspecto de arma y a pasarnos este nivelito del ascensor Vamos allá Vamos allá Hay que matar al... Este gigante y este es de los que si le golpeas viene a por ti. Un más cercano, lanza ataques en área, una cantidad enorme, si no hay suficientes oponentes, usará su... Vale. Usa la técnica para acercarnos y tiene un gran potencial de acercamiento. Vale, me interesa todo. Ataque a distancia, sí me interesa Me ataque. Rabbit mario no me interesa en este caso de salpicadura tú tú tú tú tú de salpicadura resistente débil al lodo y este débil a nada vale débil al lodo le había puesto de spark el reflector a este no tengo ninguno débil a salpicadura. Así que yo creo que lo mejor va a ser... ...quitar a este. Creo que sí. Mal que me pese. Y hay que proteger a la picha. A la picharda. Y, y, y, y, y... No he comprado, ¿eh? No he comprado objetos. No he comprado objetos. Tengo solo estas curaciones. Así que... Vamos allá. vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vale, vamos a ir con calma, ¿no? No le afecta. Le llego de aquella manera. Vamos a hacer el agotamiento para que no me ataque este directamente. Y... Vamos a atacar. Pues ahí ha quedado un poco raro, ¿eh? Vamos a por Peach. Vamos a activar... El escudo. Y... El escudo y la Gorrinadora. A ver a quién atacas, Gorrinadora. Ráfaga y a por ese. Vale. La vamos a dejar aquí atrás, por ahora. Y con este. El lobrador. Y si va por el magmago, ni tan mal. Pero no, va por el grandullón. Que me interesa un poquito menos que vaya por el grandullón. Me interesa dejarlo aquí. Aquí le doy, eh desde aquí le doy. Vamos a ir a por ese Él le ha aumentado el ataque eh, La distancia de ataque Solo me quedaría Pudo haber utilizado No lo he pensado mucho eh, Pudo haber utilizado Acelerones a lo mejor No lo sé Me la mata de un golpe Como siempre Este, a ¿por quién va? Por el obrador. No me lo mata, ¿eh? Robo de energía, se cura. Vale. Vamos a hacerle acelerón a este. Y les golpeo bastante, ¿eh? No me das. Perfecto. Espera, vamos a hacer primero acelerón. Les golpeo bastante. Genial. Y me voy a activar el aluvión de espadas. Y me queda solo este. Les golpeo. Pero con esta técnica no. Con esta técnica... Daño esto. Me iba a activar el reflector, pero... Recuperación de Spark. Me viene de locos. Y no me los quito de milagro. Pero mira, le hemos puesto otro rebote más. Y vamos dañando al grandullón. Perfecto, sí. Turno del enemigo Se va acercando el gran Dujon. Este también Uh, la técnica Mierda, me he olvidado de la técnica Me los matan, tío Me van a matar a Rabbid Luigi Buah, y empiezan estos. Tengo que revivir y curar. Y si me pongo aquí... Intentar dañar lo máximo posible a todos. Tú, tú, tú, tú, tú. Vamos a matar a un... Qué fácil. A uno de estos... Ah, espera, espera, espera. Vamos a quitarnos a este. Vamos a quitarnos al Maglodo. Bueno, no sé si es Maglodo este en específico. Y, y, y, y, y. No le ataco, eh. ¿Me lo vuelvo a matar? No le mato. Qué rabia, tío. Qué rabia. Bueno, va a salir de ahí. Me lo... van a matar otra vez a, a Rabbit Luigi. Me lo van a matar. Un fastidio, ¿eh? 1.800. ¿Cuántos salen de aquí? Porque me hubiese... Uf, si sale solo uno de estos, espectacular. No le mato, así que... Vamos a darle a con este... Le mato y le voy dañando a ese bastante. muerto. Con esta no le alcanzo. Qué rabia chaval. Eh... No lo alcanzo. Es que este... ¿Cuánto movimiento tienes? Tiene poco movimiento, pero... No. Con esta... Voy a quedarme aquí... Bien lejitos, ¿eh? Vamos a pasar el turno al enemigo... Ni me activo escudo. Vale. Vale. Bueno, me da igual a dónde salga. Necesito acercar no me, no me llega, tío. Vale. Qué complicado se me pone esto, ¿eh? Creo que le doy a todo... Y mueren, ¿no? Sí. Y con Peach... Me tengo que quedar cerca. Porque con esto... He activado la gorrinadora... Voy a activar la protección Para en el siguiente turno Activar el este Me la dejo ahí pendiente Vale, tengo la protección Es una pena que me mata la gorrinadora. Vamos con Peach Activamos esto Peach hay que mantenerla con vida Pero vamos Creo que me repito bastante en, en los vídeos con ese tema. A ver hasta dónde llega este. Mm, mm, reduce el daño que inflige. No sé yo si me interesa. Pero... Vamos a ver. Acelerón no puedo darle. Le voy dañando con esto Voy a activar esto Vamos a activar esto Y con Peach Mal que me pese Vamos a escapar Lo máximo posible Vamos a volver a dejarnos Desde aquí no le doy sí le doy Mira qué bien Pensé que desde ahí no le daba, ¿eh? No os voy a engañar. El aluvión de espadas... Estaría guay, pero no creo que le dé. La verdad, creo que no aumente eso. Y con este... Voy a alejarme un poco... Un poco, pero lo suficiente como para que venga por este. Mejor que a por Peach. 10.600. Vamos a ver si lo bajamos en el siguiente turno de 10.000. Vale, se vienen una, dos de estas. Vale. Con esto vamos a activarnos así... No tiene ayuda Recuperación de Spar Nos viene de locos Si sí, desde aquí No le doy Desde aquí Buah, me estás tomando el pelo Y no mueren, eh Voy a tener que acercar a Edge Crítico, crítico, crítico Menos mal Desde aquí le doy no le doy. Ya tengo miedo de acercarla. Demasiado. Y que con la técnica me coja todo. Le doy desde aquí. De fucking locos. Es que este es el potencial que tiene Edge. Para mí Edge. entre el rango que tiene. Y... Y la fuerza que tiene. Que eso es de locos. Vale. 1100 y pico. 1400. Buah. No había activado el escudo. Y la longitud a la que puede golpear es de locos, eh. eh edge. Desde aquí le doy. 8900. Es que veis, le he quitado 660, tío. Es que es. Brutal. No tengo para revivir. Así que va a venir a por pitch. Un milímetro para atrás. Un milímetro... Puede ser suficiente. Esto. Más el movimiento. Me voy a activar por si acaso... La protección Por ahora no me ha hecho falta el vampiro Vale Vale, 300 y pico Me viene genial La gorrinadora Me la activo para ahí y con un poco de suerte le da las barrerinchas. A las portales estos. Vale, perfecto. Es que me interesa darle... A ver si con Edge... Con Edge... Puedo darle... Pero solo le doy a uno. Solo mato a uno, ¿eh? Me la... o me la juego no puedo invocar a otro vamos a darle así aunque sea nos quitamos una barrera una de estas de enemigos es que aunque lo ponga aquí No le mato No me aseguro el matarlo Y no golpeo a ambos, así que Aunque sea un milímetro para atrás Se queda expuesta Como no me salga un Goomba 7100 se entretiene con esta No lo he pensado eso, la verdad Pero bueno, vamos a poner el, Los cascos A cargar 400 Ya tengo esto Dime que te recuperas No, tío, por un milímetro Pues... Sale un Goomba, vale No tengo la protección Así que vamos a poner esto así, 141, Edge, no puedo invocar al lobrador por razones obvias. Y vamos a quitarle 600 como estas veces, sí, 600, ya baja de los 6.000. Vamos bien, vamos bien. ¿Me la llama? No me la llama. Unas dos... No, tío. A ver. Con Peach. Se revive, vale. Perfecto, perfecto. Barreroncha. Y con Edge, ¿cuánto? No. Y con Pitch Puedo acercarme por aquí. Y con este... Me acerco de todo. Y con Pitch marco la protección. Tengo que arriesgarme. Y acercarme. No... No puedo atacar. Bueno. Mato a una. Mato a una. De las invocaciones que tiene él. De los portales estos. Vale. Y vamos a... Es que esto tiene lógica. Es que no sé si le mataría. Me parece a mí que voy a activar... Es que me va a atacar el Goomba, pero bueno. Esto... Y me lo traigo. Tal que acá... Y vamos a separar a Peach de ahí Que por mucho que tenga el escudo El escudo Si viene alguien que me fastidie Me puede fastidiar bien Así que ahora pasamos turno al enemigo Protegido Me quita cero Vale, es un Goomba Uf. De locos. No lo ataques al Goomba. Bien. Vamos a quitarnos al Goomba con este antes de que se interponga. Estamos haciendo súper bien, ¿eh? Vamos con a los 21 minutos, pero creo que lo estamos haciendo muy bien pensado. Le quitamos ahí 60. Recuperación del Spark. Vamos a intentar... Tenemos un poco de margen Para escapar Aunque sea ciento y pico Suficiente Con este me voy a acercar aquí Para que este pueda escapar Un poquito Dices, ¿cómo no le doy? Ahí sí que le doy. Y me queda este. Puedo alejarlo un poquito más, incluso. Incluso otro poquito más. No necesito curarme. Por si las flies. Y le atacamos. Vale, bajará de los 3.000 ya, ¿eh? Tres rondas más. Y puede que hayamos terminado. Vale, se vienen portales. Vale. Qué importantes son los ataques del lobrador, ¿eh? Mato a los portales. Y le golpeo. Le quito mogollón. Que parece que no, pero es importante. Vamos a darle esto, que por 60, aunque sean 60, está muy bien. Ahí no le doy, eh. Le tengo que dar aquí. No le doy. Tío. Le do... 218, que es criticazo. Y ya tenemos a la gorrinadora. Gorrinadora con nosotros. Que por poco que sea, se agradece. Va a ir a por la gorrinadora, presumiblemente. Vamos a darle aquí un poquito más de daño Estamos más cerca 222 Y puede, puede, puede Que en el siguiente turno va a ir a por la gorrinadora Nos acerca Peach También nos la va a casi matar o matar Casi matar Y ya está hecho Ya está hecho Porque tenemos también gorrinadora Vamos a activar gorrinadora Y nos vamos a llevar la victoria Amiguetes Por lo que pueda pasar Pero que bueno, que solo con Edge Debería llegar Vamos a activar Con Edge El ataque Ah no, 660, no, no, no, no Le quito 660 Así que no, vamos a matarla Con la Peach, que es la No puedo matarle con Peach Pero sí que puedo matarle con este Vamos a activarnos al reflejo ...por entretenernos un poquito más... ...llegar a los 25 minutos... ...y acabamos con este grandullón... ...perfecto... ...no es un ...creo que ya es un enemigo que ya había vencido... ...al Kamek, al Maglodo y a este... ...no sé cuál será el último de todos... ...la verdad es que solo ...cuatro personajes... ...pero bueno... ...no tenemos... ...ningún inconveniente... ...nuevo aspecto de arma desbloqueado... Empieza el 6. Así que ni tan mal. Ni tan mal, chicos, ni tan mal. Pues nada, chavales, no voy a hablar con él. Ya hablo con la. Esta, la Brawl. Eh, ¿Cómo se llamaba? Es que ya ni me acuerdo. Eh, eh, eh. Brawl Estrella. Uh. Madame Brawl estaba. ah, Me da igual.